Bueno, pues Bienvenidos a la cuarta conversación Interciencias y hoy contamos con la presencia de dos profesores del área específica de Ciencias Experimentales, concretamente de la asignatura de Organismos Modificados Genéticamente, Fernando y, y yo Javier, y eh, con un profesor del área de Humanidades, Ángel, profesor de Introducción a la Teología. Y, y antes de empezar eh, la grabación nos estábamos preguntando, discutiendo sobre posibles temas eh, y uno de ellos que, que nos ha surgido, que creo que sería interesante a lo mejor empezar con este, es eh, no tanto la necesidad de un diálogo entre las humanidades y las ciencias experimentales, porque creo que en las anteriores conversaciones eh, ha quedado bien patente que sí que es necesario, pero estábamos hablando de cómo se debería articular ese diálogo en concreto, y quizás podríamos empezar por ahí, y yo no sé si alguno de los dos pues, eh, os gustaría lanzaros a responder esta primera pregunta. El tema, la verdad, que es está en el centro de la necesidad de la conversación, porque a mí me parece que un problema que tenemos a la hora del diálogo es un problema metodológico, es decir, que hay bastante desconocimiento entre la metodología de unos y la metodología de otros. Entonces, yo, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, que es que son posiciones antagónicas o distintos niveles, a mí me parece que es más bien un problema de metodología, de desconocimiento de la metodología. Y yo creo que es por ahí por donde hay mucho que recorrer. Hay que articular el diálogo en base, primero, evidentemente, a cuál es nuestra, nuestro grado de desconocimiento de la metodología del otro. ¿no? Ese es, me parece, un problema importante. ¿no? Se puede interpretar como superficial, pero me parece que es básico. Yo estoy de acuerdo, lo diría de otra forma, pero estoy totalmente de acuerdo. Pienso que el problema no está eh, tanto en la eh, incompatibilidad de dos sistemas de ver el mundo o de la fricción que se establece entre la ciencia y la filosofía o la teología, las meto en el mismo paquete, ¿no? Eh, porque no puede haber contradicción realmente, ¿no? desde el teísmo, desde la creencia de que esto tiene una razón de ser y que esa razón de ser tiene un origen divino, no puede haber contradicción en que eh, haya un método racional empírico que investigue la verdad y lo que se supone que se sostiene desde la racionalidad, eh, que sostiene a la teología y a la filosofía. El problema yo creo que está, como él ha dicho muy bien, en que se solapan los dos tipos de, de metodologías y los dos tipos de conocimiento. Por una parte los filósofos se meten en un terreno que no manejan, que es el de la experimentación, y por lo tanto, es, es, inmediatamente extraen conclusiones que son ilegítimas cuando observan algún avance de la ciencia que presenta algún problema ético, presenta algún problema de sentido, presenta algún problema eh, de futuro o de prospectiva, o presenta algún problema de, de, de invasión eh, de lo irracional en lo racional, o de lo racional en lo irracional. Y por otra parte, los científicos, o pseudocientíficos, que hacen afirmaciones que van más allá de la propia ciencia experimental, que se meten en el terreno filosófico haciendo afirmaciones alucinantes, pero que son de carácter ideológico. Yo no veo que haya una contradicción entre ciencia y fe, sino que lo que hay es una contraposición entre dos sistemas filosóficos de ver el mundo. Un sistema filosófico materialista, biologicista, reduccionista, que todo lo interpreta desde un punto de vista sesgado por la previa mm, aceptación de que solo existe algo que se puede tocar y medir y pesar, y todo lo que se sale de ahí es especulación, teología, despectivamente hablando, y el otro sistema, y es tratar de sacar conclusiones que van más allá de lo que es la propia experimentación. Entonces, estoy en lo mismo, o sea, es una cuestión metodológica, o sea, una cuestión de cosmovisión del mundo, el problema es entre el conflicto, es entre dos filosofías, no es entre la ciencia y la teología o la fe. Sí que es cierto que creo que está ahí el problema de la diferencia del estatuto epistemológico, y yo no sé, ¿vosotros qué pensáis al respecto? ¿Si esa es una barrera que hoy en día la sociedad eh, puede de alguna manera salvar, o cómo debería hacerlo? Bueno, una matización a una cosa que has dicho, si, si me permites. No, no creo que realmente la ciencia sea menos antigua que la filosofía. Es decir, que desde el punto de vista de lo, de lo que es la experimentación, de la interacción del hombre con la naturaleza, la, un, una especie de, proto aborda, no, de abordaje proto-experimental ha existido antes incluso de la sociedad organizada tal como lo conocemos sedentaria. Entonces, en ese sentido, aunque has dicho que que, bueno, que en un caso los avances vienen sobre todo de los últimos tiempos, o de los últimos siglos, y las contrapuesto con los avances desde el punto de vista filosófico, yo tengo mis dudas de que no tengan la misma antigüedad, pero en fin, esto es una matización. ¿no? Respecto de cómo hacerlo, ¿no? que es un poco lo que dices, pues ese, como, como decía al principio, es un problema. Desde mi punto de vista, eh, al menos en España, lo que tenemos es una enorme deficiencia de divulgación, tanto científica como filosófica, es decir, que y, y por, por eso he querido darles ese sesgo desde el principio, es decir, creo que el diálogo será mucho más fácil cuando compre, comprendamos la metodología del otro y para eso hace falta que la sociedad se entere de cuál es la metodología del otro y, y el otro también. ¿no? Pero, y, y, a otro, y volviendo ahora a otro caso más cercano a, la, a lo que estamos discutiendo, de, de cómo pueden interaccionar, ¿no? cómo pueden uno beber del otro, a mí desde la punto de vista de la ciencia experimental, lo que más me interesa de la, de la aportación que me puede dar la filosofía es fundamentalmente la creación de hipótesis, porque a menudo el, el, el científico experimental está tan pegado a su, a su resultado experimental y tan, public, tan preocupado por publicarlo, por darlo a conocer, que se olvida un poco de que realmente el avance en el conocimiento científico realmente no viene más que de nuestra, de nuestra manera de pensar, y eso, nuestra manera de pensar, es fundamentalmente filosófica. Ahí es donde yo creo que si hay que tener algún, digamos, no sé si llamarlo autocrítica, pero sí reconocimiento de un, de un sesgo parcial de nuestra interpretación, ahí sí que creo que tenemos uno. Yo creo que tenemos que prestar más atención a los filósofos porque pueden ser una enorme fuente, una enorme, y a la filosofía en general, una enorme fuente de hipótesis para nuestro propio trabajo. Eh, el cómo debería facilitar el filósofo su interacción con la ciencia, no lo debo decir yo, porque básicamente lo desconozco. ¿no? Ese es mi punto. Es mi... Yo te voy a matizar una cosa y corroboro lo que dice Fernando, porque has hablado un momento y has dejado caer eso de hemos logrado con el DNA construir la vida, ¿no? Es un filósofo, de inmediato lo, lo rechaza, ¿no? No, no, no lo podemos entender. ¿no? Y ahora te explico por qué. Y está en relación con lo que dice Fernando. Eh, mucha gente ha dicho una cosa parecida a esto, ¿no? Chesterton, eh, pero por citar a alguien más cercano a la ciencia, el premio Templeton, Paul King Horne o Stephen Hawking en la historia del tiempo, al final dice, bueno, a la física le quedan unos 10 años para dejar de ser ciencia y empezar a hacer metafísica. Horne decía otra cosa más curiosa, como Chesterton, también muy graciosa. ¿no? Cuando los científicos se cansen de averiguar los cómos o los hayan resuelto todos, en la cima por la que están subiendo en el conocimiento, se encontrarán en el tope de la cima a los teólogos y los filósofos, fumándose un puro, esperándolos. ¿En qué consiste la, la afirmación eh, paradójica? En la medida en que vosotros os dediquéis a resolver los cómo y no habléis de los qué es, tenéis un déficit de metafísica. Nosotros tenemos un déficit de ciencia, pero vosotros tenéis un déficit de metafísica, porque el cómo es una cosa y el qué es otra. Entonces, construir la vida, ¿qué es la vida? Tú sabes el cómo manejar el, el DNA o cómo hacer no sé qué cosas, o modificar organismos genéticamente, pero no puedes hablar de construir la vida. La vida, eh, como tantas otras cosas dentro de la ciencia, es una especie de, de tópico, de arma arrojadiza o de palabra talismán, que utilizáis vosotros, pero que a un filósofo se la coge de puntillas, ¿no? la, la, el concepto, como el de azar, o como el de diseño, etc. ¿no? Eso es lo problemático. Entonces, yo creo que el conocimiento, o la sabiduría antigua, en la que filosofía y ciencia iban al unísono, en una discusión permanente a lo largo de los siglos, incluso en los enfervorizados discusiones escolásticas de la Edad Media, eso sigue estando ahí. ¿Qué es qué?, y cómo son los cómo. y ese es el punto en el cual, si uno se mete en el terreno del otro, hace una injerencia indebida, desde el punto de vista epistemológico. No, pero, pero debemos hacer el esfuerzo por intentar meternos, cuando superemos nuestro enorme déficit metodológico, que es a lo que yo voy, porque si no, el divorcio seguirá profundizándose. De acuerdo. Y, y eso no es, no es lo que se espera de nosotros, uh -huh. yo creo. Un ejemplo reciente es eh, de un libro que acabo de leer, eh, que es muy interesante, es una, una crítica a, a Dawkins, porque Dawkins es el que hace este tipo de saltos epistemológicos alucinantes, ¿no? de extraer de, una, de un descubrimiento científico aplicado a un, a un área local de la genética o de la evolución, o de lo que sea, y lo extrapola y lo convierte en un universalizable filosófico, ¿no? Como, por ejemplo, el concepto de azar. ¿no? Pues está claro ¿no? que hay un, un componente azaroso en el, en el desarrollo de los seres vivos. Otra cosa es que el azar lo explique todo. Está haciendo la función Dawkins de convertir al azar en lo mismo que en el siglo XVII convertíamos a un dios bombero a un dios relojero. Lo que no sabemos lo explicamos acudiendo a esa especie de entidad mágico-maravillosa que ya me lo explicará algún día, ¿no? Entonces, ese mismo acto de fe filosófica es lo que hay detrás de un descubrimiento local, aplicado, práctico, empírico, como es que el azar funciona y que existe y que genera productos nuevos ¿no? por combinaciones aleatorias y decir que es así como funciona absolutamente todo. Entonces, es prometedor, como el materialismo es prometedor, promete que en el futuro, cuando manejemos mejor métodos, instrumentos, hayamos analizado la realidad hasta sus íntimas partes, lograremos comprender el todo. Eso es, una, una, eso es un abuso de autoridad epistemológica y además es ilegítimo, es filosofía. Eso es lo que le critican los científicos a Dawkins, a Dennett, a San Harris y a todos estos que andan ahora haciendo apología del ateísmo materialista científico prometedor basándose en conceptos sacados del contexto en el que se tienen que mantener, que es el mundo empírico. Hombre, yo lo que pasa es que espero que sea solo una metáfora lo que has dicho de que los filósofos nos esperan fumando un puro, porque sinceramente eso sería al, a nuestro <risa> lado, a... No, no, quiero decir que ahí sí que ahí sí que protesto y además de manera violenta, quiero decir, nadie nos tiene que esperar, o vamos juntos o si hay una posición de superioridad por parte de cualquiera, entonces el conflicto está garantizado. Es decir, que. Eh, eh, Admito la corrección. Re realmente, es, ¿es tan nimio eh, preocuparse por el cómo? ¿Es menos importante que preocuparse por el qué? Porque yo no lo creo. Estoy de acuerdo contigo. Era, mi, mi, era un recurso didáctico. ¿no? Sí, porque esto es lo que, bueno. aquí, lo que aquí llamamos repensamiento. Yo siempre les lanzo esta reflexión a los alumnos, ¿no? Para que, que, que ellos. Piensen un poco eh, sobre precisamente los límites de un conocimiento científico experimental eh, a la hora de abordar la totalidad de la realidad y, y en relación a, a los sistemas de valores. Y fijaros, yo la reflexión que les lanzo es: si las ciencias experimentales eh, son un conocimiento eh, veraz, eh, casi diríamos absoluto, o por lo menos es lo que se nos pretende vender desde el cientificismo, ¿de acuerdo? Indudablemente, eh, uno se da cuenta de que bueno, eso puede ser cierto, pero también es verdad que la propia ciencia experimental no puede dar la respuesta a la bondad moral de sus acciones. ¿no? Como decía Jaspers, eh, la ciencia no puede responder ni siquiera a, a su propia naturaleza, a su propia identidad, a su propia motivación. O sea, yo, en un tubo de, de ensayo donde he hecho una PCR, no está la respuesta a por qué estoy haciendo esa PCR. Entonces, obviamente, la respuesta a ese por qué o la respuesta a la bondad moral de esa PCR que estoy haciendo la tengo que encontrar eh, en otro lugar, ya sé, por ejemplo, la ética. Pero claro, si las humanidades, eh, por ser ciencias especulativas, eh, no nos permiten alcanzar verdades absolutas, sino que todo queda reducido a un mero subjetivismo, yo siempre les digo a los alumnos, ¿o sea, ¿veis que tiene sentido que una forma de conocimiento rigurosa, eh, veraz, absoluta, como son las ciencias experimentales, al final, queden sujetas al capricho de un subjetivismo que, que nos venga dado por la ética. No, ¿No estaría fallando algo? No, no, no, no. Como que no, no suena bien, ¿no? O sea, al final uno se da cuenta de que tiene que estar ese horizonte último de realidad. ¿Vale? que uno pueda alcanzar a través de las ciencias experimentales, a través de las ciencias especulativas, y que, de alguna manera, con estatutos epistemológicos distintos, pero que cada una de esas ciencias tiene que ser capaz de alcanzar la verdad. Pero, para esto, es fundamental, precisamente, la cuestión metodológica, ¿no? el, el cómo se puede trabajar desde la ciencia experimental para acercarse a las ciencias especulativas, o viceversa. ¿no? Eh, yo creo que, que eso es muy importante. Bueno, pero eso es una cosa que eh, tienes que tener en cuenta. La filosofía de la ciencia percibe esa eh, confusión cuando la ética se pone a dictaminar sobre lo que hace la ciencia, pero también es necesario. Feyerabend decía, tu línea de investigación, tus eh, modos de meterte en el laboratorio, vienen condicionados por un aprendizaje, eso viene ya de la sociología de la ciencia de Merton y de Thomas Kuhn, ¿no? Eh, por un aprendizaje que tú has recibido en una comunidad científica y te ha dicho cómo tienes que ver eso, cómo tienes que investigarlo, a qué tienes que llamar qué cosa, etc. Y eso es un aprendizaje que es de carácter sociológico, eso por una parte. Por, por otra parte, las líneas de investigación todas están financiadas por intereses filosóficos y políticos, ideológicos o incluso pseudoéticos, bajo la apariencia de bien se investigan determinadas cosas, vosotros sabéis la ambigüedad que hay en este tema, en las investigaciones sobre el cáncer o el Alzheimer, o sobre la, eh, eh, lo que sería la inversión de la oxidación celular, que ahora está de moda con el transhumanismo y todo el tinglado es decir, todo tiene implicaciones subjetivas, sociológicas, de carácter psicológico, etc. La verdad que tú manejas es aquella que no sale del laboratorio, aquello que yo he observado, pero todo lo demás son interpretaciones y todo son precondiciones impuestas por... Sistemas políticos, gobiernos en acción, eh, formas de entender el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es, ese equilibrio es dificilísimo de, de sostener, ¿no? No se puede no poner trabas éticas a la investigación científica y, y vosotros en esto sabéis lo peligroso que es vuestro conocimiento, si, si se deriva mal o si se deriva bien, lo útil que es, lo sabéis mejor que nosotros, ¿no? pero creo que hace falta comités de ética y comités de filósofos que piensen a la vez qué es lo que se está haciendo, a dónde vamos, a dónde nos conduce esto, porque jugamos con eh, materia muy peligrosa, eh, que tiene unas consecuencias enormes, ¿no? eh, lo estamos viendo, ¿no? hay utopías literarias que ya, no, que ya son distópicas, pero que han sido eh, fundamentales para entender el futuro y que se están cumpliendo. ¿no? Entonces, cuidadito a dónde vamos con esto, porque si no le ponemos una traba de cualquier tipo, eh, vosotros hacéis, hacéis, hacéis ahí, y no vais a preguntaros acerca de las consecuencias, estáis en el terreno neutral, ¿no?, como decía Einstein respecto a la bomba atómica, ¿no?, yo, yo he producido algo que es conocimiento, que las consecuencias que luego tiene, por el uso político que se haga de esto, pues sí le afectan, por eso tuvo toda su vida manifestándose en cualquier manifestación pacifista, ¿no?, cuidadito, ¿no?, no sé si me... Ah, diciendo, a, a, pero... Ahí es donde yo ya tengo que disentir, no, bueno, al menos que... al menos parcialmente. ¿no? Quiero decir que eh, cuando decía antes lo del puro, intentaba digamos, hacer una, un símil acerca de lo de la superioridad. En los comités de ética evidentemente tiene que haber filósofos, pero es fundamental que haya científicos. Es decir, que insisto en esa idea. No estamos en planos de diferente, de diferente nivel, ni alguien tiene que imponer sobre el otro. Es fundamental el diálogo. No, no, no es cierto que... No, o sea, yo entiendo que vende muy bien esa idea, pero no es cierto que los científicos sean irresponsables y no sean éticos. No hay ni un solo caso. Ni un solo caso. Es decir, el, el conocimiento... Perdona, perdona, te interrumpo porque tampoco se trata de que montemos monólogos eh, añadidos. Una bomber, eh, es un gran matemático, un tío con un coeficiente intelectual de 170, que tiene una ideología clarísima de cómo el mundo capitalista está abocado a la destrucción del ser humano y genera todo un conocimiento científico para destruir el mundo. J. Derek de Sola Price, en un libro suyo de los años 80 que fue famosísimo, Big Science, Little Science, que creo que lo tradujo Ariel, él daba física en Berkeley, decía, yo tengo muchos miedos al respecto, dice, porque cada generación que yo gradúo en esta universidad, de físicos que manejan conocimientos como mm, física nuclear, sé que la mitad son supersticiosos, la otra mitad toma pastillas, va al psiquiatra, eh, no duerme por las noches, algunos están neuróticamente hablando desquiciados, y todos tienen un título, o sea, cuidadito que no exista ningún solo caso de todo esto, de una aplicación malvada de un conocimiento que no es aséptico y no es neutral, sino que está contaminado. Tampoco el otro. A mí me da muchísimo miedo casos como el nacionalismo llevado al extremo Totalmente en la guerra de Yugoslavia, claro. o, por ejemplo, el, el, el, el yihadismo y tal. Totalmente y eso no tiene base científica, sí, sí, tiene sí. una base filosófica, teológica, social, Es decir... Insisto, no estamos en posición de uno sobre el otro. Estamos obligados a entendernos, a conocer nuestro método, pero en el momento uno piense que está sobre encima del otro, ya tenemos el conflicto, porque, insisto, yo creo que no lo está. Pero es que yo estoy de acuerdo completamente contigo en eso. Yo... Vamos, yo tengo que estar de acuerdo con, con Ángel en este sentido, en que yo sí me he encontrado científicos experimentales que eh, en sus acciones, en sus investigaciones, eh, bueno no, no quiero una ser tan al ah, algo parecido algo parecido y es verdad y estoy de acuerdo con él que, que hay temas en eh, las ciencias experimentales que, que bueno pues tienen eh, una visión eh, vamos que, que de alguna manera venden mucho hoy en día pues investigaciones contra enfermedades u otras áreas y esas personas están investigando en esas áreas no verdaderamente por una preocupación del enfermo del paciente sino por bueno la retribución que que pueden obtener la fama social que pueden obtener. O sea, que bueno, que sí que es verdad que en todos los pucheros cuecen habas, incluyendo también el de las ciencias experimentales. En todos. En todos, oh, en todos, por supuesto. No, no, no, no, por supuesto. Sí. Yo siempre digo, oye, que el positivismo fundador comte no era científico experimental, el Círculo de Viena, Slick, no era científico experimental, o sea, en todos los pucheros cuecen habas. Pero, pero yo creo que sí que, que, que es importante, efectivamente, que de alguna manera trabajemos juntos.